Saludos, soy Israel Banker y en esta hora le traigo un tutorial acerca del OBS Studio. El problema es que no está capturando las ventanas. Eh, yo eh, ejecutaba mi OBS, creaba la, la, la opción de captura, le daba en ventana y no me detectaba ninguna ventana cuando le daba clic aquí en buscar me salía así y no estaba ninguna entonces para solucionar el problema lo que hice fue lo siguiente irme a panel de control ustedes quizás les va a salir así de aquí lo configuran dan clic en desinstalar un programa y aquí tenemos el obs studio clic derecho desinstalar en sí y yo lo desinstalaba no hacía más nada sino que seguía en desinstalar desinstalar y cuando lo instalaba eh, seguía el mismo problema, el mismo inconveniente. Entonces me puse a analizar y era que yo no palomeaba esta casilla. Tienen que eliminar también el usuario, la configuración del de setting del usuario, user setting, tienen que seleccionarlo, palomearlo para que les borre esa configuración y eh, automáticamente se les va a corregir el problema cuando vuelvan a instalarlo. Yo no lo desinstalo ahora, por lo que a la hora de instalarlo no me va a dejar por lo que estoy usando la eh, estoy, eh, capturando la pantalla y entonces el OBS Studio es incompatible con el programa de captura. Entonces, eh, ese problema debi es debido a que eh, a veces las actualizaciones o el movimiento de las características del sistema operativo eh, viene a entrar en conflicto con el OBS y entonces generan esos inconvenientes. A mí me sucedió ahora, entonces por eso estoy creando el tutorial en este momento antes de que se me olvide, para que el que tenga el problema se le resuelva también de esa forma. O lo otro también sería que se vayan allá a la carpeta de usuario y borrar la carpeta eh, de registro, pero mejor es así, por lo que así borran y luego desinstalan y luego instalan otra vez el programa y listo. En la descripción del tutorial les dejo la página para descargarlo. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Ah, y lo otro es que... Eh, esto me, me pasaba ahora cuando trataba de capturar la pantalla en Netflix No me la reconocía Entonces, eh, miren que ahora sí me, me, me funciona Miren, si creamos una ventana Esperen, vamos a eliminar esta Le daba eh, eh, Capturar ventana, aceptar Y aquí eh, no me salía nada pero ahora cuando ya ingreso a Netflix vamos a ver ingreso a Netflix. Ahora sí eh, la ET está sin ningún inconveniente. Vamos a. Vamos a cerrar aquí que lo estoy haciendo mal. Vamos a ver aquí. de ventana y como pueden ver aquí está google Chrome Google Google chrome punto set eh, netflix miren aquí está google chrome y aquí me sale netflix entonces sea, que yo podría capturar la pantalla de netflix sin ningún inconveniente porque ya he res ya se resolvió eh, he resuelto el eh, problema listo valga la redundancia entonces aquí ya puedo capturar mis películas Puedo descargarlas sin ningún inconveniente De hecho ahora voy a subir un tutorial de cómo descargar una película De Netflix con el OBS Eso ha sido todo por hoy, espero que me hayan entendido Y hasta la próxima, chao chao